Academy, este, Soy Juaniela Calderón, vivo en Latinoamérica, específicamente residenciada en Ecuador, Guayaquil. Mi nacionalidad es venezolana, tengo 36 años y me encantaría formar parte de Ca Influencer Academy porque amo mucho la cultura coreana, este, me encanta su comida. Soy chef y de verdad que me he enamorado de la comida, de la gastronomía, de la cultura, de todo lo que tiene que ver y de lo cosmopolitan que es la ciudad de Sedura. Entonces me encantaría demasiado participar en este proyecto.